Los, ¿Los miedos, miedos de, comunicación, de comunicación han establecido el miedo a la naturaleza, miedo a la gripe. El miedo a la gripe es una cosa natural. Y la naturaleza, en realidad, no es peligrosa. La naturaleza te ama tiernamente. En la pineada anterior. Se pueden dar solo dos emociones, nunca al mismo tiempo. La pineal anterior produce la oxitocina, que es la hormona del amor, y produce también la hormona del miedo. Bien. bien. E nunca se dan al mismo tiempo. El amor es cofactor de sanación y el miedo es cofactor de enfermedad. Perfecto. Vamos a meter un cofactor de sanación con el Presley. Never let me go. Uh, make my life complete, and I love you so. Love me, tender, love me true. Oh, Amor, Amor a la, a la naturaleza, naturaleza, No miedo. Bravo, bravo. Corta. Corta ya, corta ya. Corta. A esta. Bien, bien, tío. Ha sacado guapo, con tu, paso